Amargo. Bitter. Agriarse. To turn sour. Mal sabor. Bad taste. Insípido. Flat. Buen gusto. Good taste. Catar. To taste. Delicioso. Delicious. Disgustar. To dislike. Agrio. Sour. Gustar. To like. Apetitoso, apetizing suave, mild, avinagrarse, to become bitter, empalagoso, sickly, sabroso, savory. Dulce. Sweet. Sabor. Taste. Sabera. To taste of. Soso. Flavorless. Sabroso. Tasty azucarado Sugary Sentido del gusto Taste apetitoso Mouthwatering picante Spicy asqueroso Disgusting Gusto Flavor Sin sabor Tasteless Agridulce Sweet and sour Salado Salty